Y gracias a Yerian, a Francis, gracias al equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Mire, eh, el, antes de ayer se produjo el decreto presidencial mediante el cual eh, se cambia durante un periodo de tres días, tres o cuatro días, el toque de queda y todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad producto de la celebración del asueto de Semana Santa. Eh, en principio se había dicho que era desde el jueves, que estaba a, eh, eh, al, al mediodía, que se iba a prohibir el, el, bueno, que comenzaba el toque de queda, pero luego se desmintió que era había habido un decreto, este un, un invento de las redes. De eso que surge, ¿no? Uh -huh. Mucha gente se preocupó porque dijo, caramba, desde el jueves a, la, a las 12 del mediodía, vamos, nos van a cerrar. Eh, hace días se venía diciendo Recuerdo haberlo escuchado En una emisora de radio el domingo De que se estaba hablando De que iban a cerrar durante Semana Santa Desde el jueves Pero realmente no es así Realmente el decreto lo que dispone es toque de queda A partir de las 7, ¿verdad? Siete. Sí, de Correcto. las 7 para los negocios Con tres horas es hasta las 10 de la noche Hasta las 10 de la noche el tránsito de A las 7 para los negocios Y a las 10 de la noche Exacto. para el tránsito y una prohibición específica de el, el, la venta y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. en lugares públicos Pero tengo entendido que es una prohibición definitiva a cualquier hora, que no, es por, que no es por tiempo como se pensaba. Lo que quiere decir que esos negocios de bebida durante Semana Santa van a cerrar. Si no estoy equivocado. Sí, a partir de las 7 tienen que cerrar. Sí. Pero la gente va a comprar el romo, dice. No, no, claro que sí. No, no, claro que sí. Porque hace mucho tiempo que la Semana Santa dejó de ser un espacio para el recogimiento familiar, para orar, para reflexionar, para, bueno, para muchísimas cosas que se hacían antes. Sí. Yo recuerdo que en mi época de muchacho, en, en la, el, el Viernes Santo, la gente no hablaba, la gente se levantaba, bueno, ayunaba y la gente no hablaba, no hablaba. Eso no, no, no, no, no, no, no, no, no, no decía media palabra, quedaba prácticamente mudo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, entonces, eh, nada, usted estaba eh, recogido, pero muy recogido en esos días de Semana Santa. Hoy día, el, los cambios que ha que ha habido en el mundo, la Semana Santa, como se trata de una especie de vacaciones de entre año, porque además de tus vacaciones normales, también tiene las vacaciones de Semana Santa, que sí. todo cierra en un momento dado. Como usted tiene esas vacaciones de entre años, pues usted aprovecha y se va a la playa. Y el desorden y, la, y el desenfreno toman cuerpo. Especialmente los abogados. Eh, se van, dicen que se van desde el miércoles la mayoría no, no, a la playa. No, no, los abogados, lo los abogados lo, no están tan en buena como tú. Los lo potentados. Así es que si tú ay, estás. Eso pensando, no le ha llegado fácil ni nada. No, pero. pero ni le han dado, dado suerte. No, no, imposible. Imposible. <risa> ay, Entonces, ay, con ay, un ay. presidente como el que tienen, que no ha movido un dedo, no movió un dedo durante la pandemia para beneficiar a la clase. Ay, surum. Surum. Ay. Bueno, aquí ah, Rital, sí. me de... No, no, pero de, de, de... verdad. No, de diferencia de... Es la verdad. Surú no hizo nada. Ahora, los otros gremios actuaron a favor de su gente. Por lo menos pidieron y exigieron aunque no le dieran. Pero a los abogados no. Ahí vi una información de un... una millonada en unos negocios que tiene Surú. ¿Cómo? Sí, sí. Averigua eso. Tú que te gusta estar sí. investigando. Sigue mucho? con Semana Santa. Bueno. Pues bien. Eh... Eso es lo que ocurre. Yo... Yo lo que pienso es que, bueno, por mi edad, por un asunto de edad, a mí no me gusta ya la bulla ni el escándalo. Pues ya yo soy un hombre de, cierta, de ciertos años, ¿verdad? Encima, y uno tiene que, a, a medida que el tiempo va pasando, uno va abandonando, como dice la canción Francia, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Abandonando con, con donaire don don las cosas, cosas de la juventud. Sí. Entonces. Eh, esos días para mí son desiderate. días de. son Exacto, desiderata. Son días de lectura, son días de escribir, bueno. son días de, de organizar en la casa, de reponer cosas. De, de loma, reponer. de loma. Exacto. Entonces, pero nada. Bueno, y hablando de loma, el otro tema, saliendo de la Semana Santa, hay un hay un, un, un mensaje que envía Roberto Neris. Eh, donde manda un link a el, la página de la Z-101. Ese link habla de que la, la Z dice, vamos a ver si yo consigo la información aquí, porque ven acá. Un momentito, por favor, para ver. La cuestión es que la información que se suministra sobre el hecho de que la Z101, dicen, dicen ellos, eh, en la página de la, de la emisora, que hicieron un recorrido de la carretera que conecta San Francisco de Macorís con Río San Juan, y que es, una, es un proyecto en el cual el presidente de la República está comprometido, y que ese proyecto se va a iniciar Rápidamente, prontamente, tendremos, el otro, se comenzarán los trabajos de esa carretera por la importancia que tiene, el entusiasmo que ha generado en esas comunidades, dice el, el link de la página de la Z101. Mañana aquí habrá un programa especial precisamente con la Z101 y probablemente sea en coordinación con Z101 y probablemente el equipo de Z101 que va a estar en a mitad de ese trayecto, sobre todo del trayecto San Francisco-BOBA, a mitad de ese trayecto va a estar en un lugar que hay allí, un, un lugar público, el, el Fabulous Village Resort. Allí va a estar eh, el equipo de Z101 y probablemente en ese momento tomando en consideración el lugar, tomando en consideración la información que está acá, pues lo más probable es que se hable del proyecto. Y es muy probable que funcionarios gubernamentales de jerarquía e importancia, los que pueden, ¿verdad?, informar, ofrecer o decir sobre la carretera, estén allí hablando de ese tema. Es una buena noticia para San Francisco de Macorís porque recuerden que se le dio mucha difusión a una resolución de la Cámara de Diputados que fue, eh, digamos, dirigida, regenteada, encabezada por Franklin Romero, actual senador de la provincia de Duarte, mediante la cual la Cámara de Diputados, después de una reunión de la Comisión de Obras Públicas, en mi casa de Naranjo Dulce, en la Planación, se llegó al el, el acuerdo de que la Cámara de Diputados dictara una resolución declarando de interés nacional la carretera San Francisco, San, eh, eh, San Francisco eh, eh, Río San Juan, San Francisco Río San Juan, que es la carretera que sale desde, desde la carretera de Naranjo Dulce, que llega hasta Boba, cruza el río, ahí habrá que hacer un puente, cruza el río. Y entonces sale a Palmarito, en Río San Juan, y de ahí a la carretera que va de Cabrera, Río San Juan, Gapar Hernández, Puerto Plata. O sea, estamos, ese, ese proyecto, ese proyecto que se va a, me imagino que se irá a mencionar mañana en este programa especial, en esa programación especial con Z101 y Telenor Canal 10, porque aquí se va a transmitir, todas las incidencias durante la mañana completa, desde, desde las 7 hasta las 12 del mediodía, me imagino que habrá comida, pues, o desayuno, un desayuno fuerte, porque ven acá. No nos van a poner a trabajar, Yerjan, ¿verdad? No, jamás. Cares? más Este es un agujero cuando vamos a hablar de turismo. Este es un aguajero. Que esa, esa, esa carretera, de verdad, que va a ser un espectáculo. Pues, señores, yo pienso... fue en Aguapique, entonces. Eh, sí, tú sabes que yo, eh, claro. a propósito, propósito del agua... Qué bonito hay camino a Nagua, de aquí, de aquí de San Francisco a Nagua. No, no, la belleza aquí. natural es, es impresionante Pero en pues, Nagua. Ahora, no, ¿qué no, es lo que no, ha no, habido no, no, en no, agua de, de San Francisco a Nagua. O sea, tú vas a todo el camino y tú no ves nada. Ah, nada, no, no, nada no, no, claro. O sea, no, ni siquiera la naturaleza. Bueno, ahora, nada, ahora, ahora, ahora... Ahora, sí. Ahora, ahora hay una cosa. Tú sabes que yo he visto que Nagua no ha tenido un grupo de, de pensadores para el desarrollo de Nagua, porque tú ves las playas muy lindas, pero tú no ves complejo turístico tú no ves villa tú no ves nada. Que tú lo ves cuando vas a Puerto Plata, que tú lo sí. ves cuando vas a Punta Cana, que tú lo ves cuando vas a las terrenas, por ejemplo. Entonces, Nagua se ha quedado como medio... Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo de la gente de Nagua. O sea, la gente de Nagua ahora con esta carretera tiene la oportunidad de cómo van a estar conectados por dos vías, con San Francisco de Macorís, de alguna manera conectan todo el nordeste, pues tienen la oportunidad de desarrollar Nagua también. Aprovechar mm. este momento y desarrollar Yo Nagua. Yo creo que nada más lo van a dejar aislado, porque la gente se va ir de derecho a, a Río San Juan por aquí. Bueno. El, el que viene de La Vega, se vaya a Río San Juan por aquí. Lo que tenemos que aprovechar sí, el ya. momento, lo que tenemos que aprovechar el momento y aprovechar la... la, la la importancia que se le está dando a ese proyecto claro. Somos los franco-macorizanos claro. Así que Todo el franco-macorizano, incluyendo los grupos Populares que viven haciendo huelga y pendejadas, Tienen que entender que el desarrollo sí. No se consigue con esas pendejadas Tienen hoy un velatorio Al cambio, en el Parque Duarte A las 5 es Está bien, es una forma de protestar Yo lo que digo es cerrar una, una, una ciudad eso no se puede hacer cuando tú estás en pleno desarrollo de una sociedad, de un, de un pueblo, de un país. Entonces, tienen que pensarlo muy bien, porque todos somos responsables de dejarle a, los, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una ciudad vivible, una ciudad vivible, en la que ellos puedan emprender de manera voluntaria cualquier cosa. Sí. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos, Tendremos una entrevista con Ridalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados Seccional Duarte. Eh, también está Jorge Luis Báez, un amigo que me toca muy de cerca porque es casi un sobrino, es hijo de un hermano a quien quise y adoré con el alma, el doctor Luis Báez del Rosario, una figura terrible. De verdad, del, Tuvimos largas tenidas sí. de ingesta alcohólica y de mucha conversación sobre diversos temas. Una, una maravilla. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eh, ingesta alcohólica. Sí. O sea, de verdad era como Exacto. Eran, eran grandes gritos al, al Dios Paco. Sí. Bien. Sí. Bueno, señores, regresamos en breve. No se vayan.